Por eso te digo que más allá de pensar en una definición sobre el, el, la realidad migratoria, sobre, como, como se llamaba en algunos momentos también, el hecho migratorio, lo cual es algo además muy sociológico por la tradición durgeniana del, del, de leer determinada realidad social. ¿no? Pensar en un hecho migratorio habla, si quieres, de cierta concepción sobre una realidad que ha hecho parte de la humanidad desde hace bastante, ¿no? eh, Claro, eh, eh, si, si, si lo pensamos, hablar de dinámicas migratorias implica hablar de eh, de procesos que, que son paralelos a la conformación de los estados nacionales. ¿Por qué? Porque la, la, pues, la, la naturaleza nómada del, del ser humano es bastante antigua. O, sea, o propia a la existencia humana, más que más que antiguo, para decirlo correctamente. Sí, la cuestión, o sea, vamos, la, a, a pensar en realidad en el, en el enfoque transnacional, yo te diría que la preocupación no es explicar el, el, la cuestión de la migración en sí misma, más que visibilizar toda una serie de condiciones que hacen parte de las dinámicas migratorias contemporánea, sobre todo en la existencia de vínculos transnacionales entre lo que, ha, lo que ha venido a ser llamado como origen y destino, ¿no? En esta cuestión, o en esta perspectiva binacional para explicar la cuestión migratoria. De pensar, sobre todo, que hay una población que sale de un lugar determinado, de un estado de nación específico, y llega a otro estado nación. Y, y, y si quieres, la perspectiva de la nacional lo que he intentado es básicamente explicar los distintos vínculos que conectan estas est estos dos espacios si hay varios autores que señalan algo que, que es una gran verdad y es que los estudios migratorios son de los campos de estudio que están más atravesados por la cuestión transdisciplinar porque tú puedes o sea, tú puedes encontrar análisis eh, de, de experiencias migratorias atravesadas por los estudios por eh, perspectivas económicas ya de cuestiones de ...impactos en economías locales o regionales. Tú puedes encontrar estudios sobre eh, experiencias migratorias... Eh, ...analizadas a través de cuestiones de eh, género y feminismo. Sobre eh, eh, urbanismo, sobre tem eh, cuestiones de violencia... En una ciudad como Quito, que quizás es de lo más visible en términos de cierta idiosincrasia y cierta eh, manera de entender también lo que pudiéramos llamar como lo cultural, que no me gusta utilizar la palabra cultura dinero eh, uno encuentra dinámicas muy diversas. O sea, Quito es una ciudad que es sumamente compleja en sí misma. Ahora, hecha esta aclaración, vale lo mismo para con la población que llega. Primero porque hay población de muchos lugares, y en segundo lugar porque la misma trampa que utilizamos para universalizar las ident identidades nacionales se aplica a las poblaciones extranjeras. La, la, la, la narrativa de, de la nación como un universo único y eh, abstracto, en el que no se pueden encontrar cuestiones diferentes, es claramente... Eh, cuestionable a partir de la, de la práctica misma, ¿no? Eh, yo no sé, yo por ejemplo, generalmente uno encuentra en, tanto en el imaginario público como a nivel mediático que poblaciones como, y con esto quiero agregar otro elemento más. ¿no? con esto que te voy a decir ahora. Poblaciones como cubana, africana o colombiana pueden, ser, pueden parecer muy distantes en términos culturales de, de la realidad ecuatoriana. Que en el caso del colombiano es incluso mucho más injusto me parece porque compartimos fronteras, ¿no? están ahí mismo, incluso hay que ir a la zona fronteriza para ver las dinámicas también de integración que hay entre una zona y otra y ese también es Ecuador, pero... Eh, lo, lo que me interesa señalar, y este es el otro elemento que quiero agregar también, es que ese tipo de preguntas o de valoraciones usualmente no las hacemos en relación a poblaciones estadounidenses, a población española que son de las poblaciones más numerosas que hay en el país. Lo cual está atravesado por otra cuestión más, que las identidades, eh, las identidades nacionales están lógicamente atravesadas por... Eh, realidades e imaginarios socioeconómicos de estas poblaciones. Y eso también implica una manera de cómo se piensa estas poblaciones en el entorno nacional.